cabe destacar que en ninguno de ellos llegó Marvel HQ. Y lo más destacado para Latinoamérica, fue donde el canal de Youtube de Disney XD Latinoamérica, fue cambiado a Marvel HQ. Al pasar esto, mucha gente se empezó a alarmar, pensando que Disney XD, ya va a finalizar emisiones. Esto aumentó más cuando una persona modificó la Wikipedia de Disney XD Latinoamérica. Añadiendo que el 30 de abril sería la llegada del nuevo canal, que por cierto ya quitaron esa fecha de la página de Wikipedia y incluso días más tarde, habían publicado un falso teaser de Marvel HQ en Disney XD bastante realístico, donde cambia la fecha al 1 de mayo. Combinando todo esto, ahora la gente piensa que definitivamente Disney XD será reemplazado por Marvel HQ. Pues, amigo mío, déjame decirte que todo esto es falso. Y ahora veamos las pruebas del por qué Marvel HQ no llega a Latinoamérica. Punto número 1, el canal de Youtube. La gente usa